Eh, buenas tardes a todas y todos y muchas gracias por, por asistir eh, a este evento aquí en el espacio abierto de la Fundación FUEM. Un agradecimiento y unos saludos también a la gente que nos está siguiendo por, a través del Facebook. Eh, yo me llamo Mónica Di Donato, soy miembro del área ecosocial de FUEM y muy brevemente para la gente que las personas que no nos conocen. Eh, la Fundación FUEM eh, se compone de dos grandes áreas, ¿no? la, la parte educativa con sus tres colegios y la parte ecosocial eh, que podríamos decir es un laboratorio, un espacio eh, de confluencia entre investigación, divulgación, reflexión y fomento del debate eh, alrededor de cuestiones, de cuestiones emergentes eh, que atañen a, a nuestro tiempo. Algunos de los ejes eh, sobre los que giran las reflexiones del área ecosocial de FUEM y que tienen un poquito más que ver con lo que, que es el, el motivo ¿no? La, de esta convocatoria, o los temas que se tratarán hoy aquí, bueno, um, digamos, desde el área nos preocupa mucho y ponemos mucha atención en el estudiar, entre otras cosas, eh, la evolución, por ejemplo, y los cambios que han intervenido a lo largo del tiempo en la agricultura española, en su especialización, en su intensificación, la lectura del cambio en términos energéticos o materiales eh, de la agricultura, los impactos que de ella se generan, la. la intuimos la indispensable, la indispensable lectura biofísica y metabólica que hay que, que hay que hacer, no solo monetaria de la actividad agraria también ponemos énfasis y nos, eh, nos preocupa analizar eh, los cambios intervenir, que, han, que, se, que han ocurrido a lo largo del tiempo eh, que han determinado un cambio en el perfil del consumo dietético de la dieta de los hogares españoles y todo esto para también analizar cómo eh, estos fenómenos repercuten tanto en la salud de los ecosistemas como en la calidad de, la, de vida de las personas que, lo, que los habitan, ¿no? Digo esto, o sea, hay, nos ocupamos de muchos más temas, pero digo esto porque eh, son, tocan muy, muy de cerca eh, ámbitos y líneas que el libro que vamos a presentar hoy eh, eh, trabaja, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es un placer y un privilegio poder eh, presentar aquí este libro, el, eh, que se titula Historia de la agricultura española desde una perspectiva biofísica, editado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y escrito por eh, miembros eh, del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas de la Universidad Pablo La Vida de Sevilla. Y es un privilegio aún mayor sí, hablar de este libro, eh, porque hablar de este libro contamos con tres, bueno en este momento dos, pero David está a punto de llegar, de los pensadores más eh, reconocidos en el ámbito de la historia de la economía agraria como son José Manuel Naredo, eh, Manuel González de Molina y David Soto, que estos dos, son, eh, estos dos últimos son autores del libro. ¿no? Bueno, por mi parte no, no quiero extenderme más, eh, los protagonistas eh, son, son ellos y voy a, voy a dar paso a, a José Manuel Naredo, que será el primero en intervenir y compartir eh, sus reflexiones y sus comentarios al hilo del, del libro, de la lectura del libro. José Manuel no creo que, bueno, no necesita casi presentación, para, es uno de los pensadores críticos cuyo trabajo y cuyas reflexiones han sido inspiración y referencia para todas las personas que estamos aquí hoy. Es economista, es estadístico es pionero de la economía ecológica en España, en un campo en el que ha realizado muchísimo trabajo, eh, destacadas aportaciones, tanto como autor como que como editor. ¿no? Recordamos eh, eh, su libro, el libro, Economía en Evolución, pero también aportaciones claves como la evolución de la agricultura en España, la agricultura en el desarrollo capitalista español, un largo etcétera de publicaciones, hasta llegar a su último trabajo, del 2019, titulado Taxonomía del Lucro. Y José Manuel es también miembro del Consejo de Redacción de la revista Papeles, que es la revista que editamos en, en el área ecosocial de Fuen, cuando quieres. Sí, te vas a Bueno, pues muchas gracias. Eh, eh, bueno, eh, es para mí un placer estar aquí. Y, y haber visto el libro, porque a veces pues, cada uno tiene, siente satisfacciones. En entonces a mí pues, eh, me ha alegado mucho ver el libro, y entonces ver pues, el, el trabajo que, que se ha hecho, etc. Entonces eh, eh, yo, cada uno disfruta pues, de manera Entonces sí entonces lo que pasa es que aquí veo a lo mejor con este auditorio restringido, y además cualificado, eh, pues igual eh, lo que yo pensaba comentar es un poco demasiado general, y, pero bueno, no, no sé, <risa> tienes que optar por algo, ¿no? Entonces, eh, eh, vamos, para mí, Entonces, eh, en primer lugar, en el libro lo que quiero apuntar es que yo que he trabajado en temas claro de, de historia agraria, he el consejo de la revista de historia agraria, etcétera, etcétera, y desde hace ya la noche de los tiempos con estos temas, eh, pues entonces me congratula que es un avance importante hacia una perspectiva pues, más integrada, entonces una interpretación pues, más completa eh, de la historia agraria y del medio rural de este país, que trasciende con mucho y, claro, relativiza eh, los enfoques de la historia económica ordinaria, eh, pues más centrados, eh, claro, si se quiere, eh, vemos por, por una parte, ¿por qué? Pues porque analiza la evolución del metabolismo de la actividad agraria como algo que forma parte y a la vez es lo que analiza interacciona con la fotosíntesis que tiene lugar en el territorio peninsular, entonces claro, se ve que si se cuerda algo pues es a costa de otra cosa etcétera, y entonces ahí pues eh, desde hace ya bastante tiempo pues habíamos promovido pues, un grupo pues, de reflexión entre técnicos e historiadores, pues ver bueno, un poco como, sobre todo pues, con Ramón Garrabó, es lo que promoví yo pues estos encuentros y este grupo que dio lugar pues a varios libros de la fertilización en los sistemas agrarios, el agua en los sistemas agrarios, el paisaje en los sistemas agrarios, quiero decir que ves pues claro cómo eh, se repone la fertilidad porque entonces parece que el enfoque económico ordinario con su función de producción pues todo es lo que entra y hay que pagar por ello y lo que sale y tiene precio y se cobra el resto no existe, tú dices, pero ¿y entonces cuando no se fertilizaba en el bosque y, y qué sé yo, la fotosíntesis y el, re, el enriquecimiento de la vida en el planeta y nadie ha fertilizado, no ha hecho fertilizantes ni cosas, ¿qué pasaba? ¿Cómo es que funciona esto? No? Entonces, claro, el problema ahí es que la agricultura tradicional en general se ha construido sobre ese modelo y entonces no sale cómo va evolucionando eso, donde lo que estaba monetizado, pues era pequeñísimo, hacia otra cosa, ya pues que va evolucionando, y si solo tenemos en cuenta con ese reduccionismo monetario, pues esos flujos vinculados al dinero. Entonces vemos que trasciende, contextualizando los enfoques históricos reduccionistas y parcelarios habituales, limitados a, input, a los inputs y los productos, agrarios monetizables, entonces considera pues toda la fotosíntesis que tiene lugar en el territorio y cuál, cuál qué parte de la fotosíntesis es la, la que se apropia a la especie humana, bien pues por ejemplo en lo forestal, vamos, en, en, en, eh, o bien pues por agricultura o indirectamente claro, pues por ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al considerar todos los flujos, pues yo creo que es un avance muy importante porque yo me había ocupado del metabolismo o de los flujos energéticos y los balances energéticos de la agricultura española pero era un poco considerar eh, esos flujos físicos tal, pero no dentro del de conjunto de la fotosíntesis que es como se hace en el libro pero es que luego además no solamente es el metabolismo y los flujos sino que el libro considera los fondos que permiten la reproducción de la fotosíntesis y de los propios sistemas agrarios, claro, porque es que no solo es una cuestión de metabolismo y de flujos, entonces ahí considera estos cuatro eh, fondos, territorio, ganado, población, medios técnicos, entonces ahí, bueno, pues es otro complemento, me parece pues indispensable. Y entonces, respecto al, al marco general, porque ahí pues, la, las aportaciones es ver, bueno, pues entonces la fotosíntesis, pues apenas ha aumentado la, la, quiero decir, la, la producción. El producto neto de la fotosíntesis en el territorio aumenta muy poquito, sin embargo, los flujos monetarios uh, se disparan, incluso aunque se desfalten de los precios. Entonces, claro, esa costa luego de otra fotosíntesis, que es la que servía en parte para reponer la fertilidad y mantener... Pues la biodiversidad y los ecosistemas y todo eso, entonces se va liquidando, pues digamos, esa fotosíntesis no asistida, pero que era básica para la viabilidad o sostenibilidad, que es la palabra hoy de moda pues de, del propio, de los propios sistemas agrarios. Entonces ahí, bueno, pues me vais a permitir ver un poquito, Yo, la idea es que, claro, cómo funcionaba el sistema biosfera, con la fotosíntesis, ese fenómeno tan singular, que tomando como principal materia prima en tonelaje el agua, pero luego carbono hidrógeno, oxígeno, los nutrientes, aparece el prado, la fotosíntesis, la hierba, la vaca, la digestión, ya la leche, los terneros, la plasta de vaca. Ahora, bueno, hay quien, estudios que dicen que la vaca es malísima porque resulta que genera metano y luego, entonces, eh, eh, resulta que... Y dices, pero bueno, si es que precisamente eh, para el cambio climático y el carbono en la atmósfera, pero si es que el carbono en la atmósfera era imprescindible para la fotosíntesis entonces si no se genera la carbono vamos en los invernaderos holandeses hay que quemar cosas para meter una fertilización de carbono porque si es un ambiente cerrado no funciona la fotosíntesis sin el carbono, ¿no? Otra cosa ya luego es la quema de los combustibles fósiles que ya se pasan no sé cuántos pueblos en esta historia, ¿no? Pero vamos, que habrá que ver pues cómo funciona y entonces vemos que el agua es la fase atmosférica del ciclo hidrológico la que la vuelve a hacer entrar en calidad y cota para que vuelva a reiniciarse y luego pues todo lo otro son caer las hojas entonces la plasta de vaca, etcétera, etcétera, descomposición y humificación pues con los organismos descomponedores, se genera el humus, el suelo fértil, etcétera. Y entonces ¿dónde están aquí los recursos o los residuos? Pues es que no existen, todo es objeto de una utilización posterior y entonces ¿cómo puede funcionar esto? Por la biodiversidad, porque ningún organismo puede mantenerse vivo entonces a partir de sus propios detritus tiene que ser una cadena muy compleja donde se vaya reutilizando todo eh, que es lo que ocurre y ha permitido por lo tanto en, en, en, en ese sentido es esa, esa complejidad, la simbiosis que es lo, está en la base pues, del, del enriquecimiento de la vida en la tierra. Bueno, pues los sistemas agrarios se han adaptado justamente a este modelo, la agricultura, lo que era la agricultura tradicional, entonces el gran problema es que la civilización industrial, porque nosotros podríamos entrar ahora en el desarrollo, pues cómo evoluciona la agricultura, todo esto no, vamos, no podemos hacerlo en absoluto, pero es un poco lo que se hace en el libro desde 1900. La cuestión es que el modelo del sistema industrial es, es que es pillar recursos. Entonces extracción de recursos, tierra, agua, aire y luego emisión de residuos después de eh, las actividades pues, de elaboración y uso. ¿no? de los productos que se llama entonces claro este sistema es inviable o insostenible por sí mismo a poco peso que tenga la especie humana en eh, el planeta entonces todo se trocea y todo requiere recursos y genera residuos cuando entonces la agricultura en principio pues que no tenía esos problemas sino que lo resolvía porque el propio estiércol servía para fertilizar los, la, los suelos etcétera, etcétera, la propia agricultura, al verse arrastrada por este modelo, pues es cada vez más, eh, está cada vez más necesitada en recursos, entonces hay que inyectar energía, hay que inyectar pues extracciones de la corteza terrestre, hay que inyectar ya, de forma artificial agua, etcétera, etcétera, y luego generar residuos, aparte luego la calidad de los alimentos, con cosas episodios pues, tipo vacas locas o lo que quieras, pues que entonces, claro, ves que ya pues, genera problemas en vez de resolverlos, que era un poco lo que hacía tradicionalmente. Entonces esto es que al, al, al aplicarse el enfoque industrial, pues empieza a inyectar ahí, pues esto, electricidad, carburantes, maquinaria, fertilizantes, mientras que el estiércol está plano, o sea, apenas aumenta precisamente, entonces el uso... Entonces, bueno, pues esto es lo que nos lleva a que pues resulta que con toda esta potencia instalada, pues lo que hacemos es un manejo de los suelos, que entonces nos lleva, por ejemplo, esto es en la campiña de Guadalquivir, esto ya es por, por la, espacios mesetarios ya un poco, estos por, también por la mancha, etcétera, etcétera. Entonces nos encontramos con estos paisajes de simplificación eh, y de intervención humana potente. Entonces, ¿qué es lo que hace pues, con esta eh, mecanización tan potente? Bueno, pues en parte se profundiza y entonces en los propios secanos eh, pues al produccionizar y mullir más suelo pues son capaces de pillar más agua que era un factor limitante en el clima mediterráneo o árido en buena parte del país ¿no? entonces los propios secanos pues entonces ya se puede fertilizar más etcétera, y entonces es un poco el, el manejo pero esto con algún amigo discutíamos pues si esto se podía llamar desierto ecológico estos panoramas o no etcétera, bueno el tema es que a esto ya se añade que es esto bueno, pues una gran balsa para el agua, ¿eh? poner los regadíos y tal, y entonces la otra historia pues se añaden, entonces los regadíos nos encontramos que se ha multiplicado por más de tres, eh, claro, la superficie regada ya alcanzaba pues casi los, los 3.600.000 de, de hectáreas, eh, y entonces sobre todo frente a los regadíos históricos, que era un poco lo que predominaba, eh, y era, se tenía de pie, por una parte, y añadía pues, calidad a los paisajes, etcétera, etcétera, pues resulta que eso está en regresión, y entonces lo que han aumentado es que se empiezan a regar cultivos de secano, tipo, bueno, este es el almendro, pero el olivar, etcétera, etcétera, es decir, cultivos que antes eran de secano, pues ahora se les pone riego, y luego ya son los regadíos mesetarios del interior, como este el gran pivot de riego, ese que por ejemplo es en la Mancha, regando cultivos impropios de, de zona árida, como son el maíz, la alfalfa o cosas de estas, eh, claro, eh, a costa de sobreexplotar pues, los acuíferos, etc. Y ya los otros son los regadíos intensivos, el más de plástico. ...de Almería, etcétera, etcétera... ...entonces, bueno, pues vemos que está tomando esto un cariz... ...pues, <ríe> que frente a, a los regadíos históricos... ...que, bueno, parecía razonable desviar el agua por gravedad en las cuencas... ...para allí ya establecer además el balance de sales... ...que era lo que aportaron los árabes a nuestro país... Entonces, ...estos regadíos luego resulta ni balance de sales ni nada... ...entonces no, se están salinizando los suelos, como ocurre en la mancha... Y, y, y todo esto ahí sin tener en cuenta nada, ¿no? Hombre, en, en Almería se sabe que cada tres años la, hay que hacer un, un riego por inundación, si se quiere que se tenga de pie el cultivo por ejemplo enarenado allí, ¿no? Quiero decir que, bueno, pero en estos otros en general, y los mesetarios y tal pues esto no funciona Vaya. Eh, Bueno, pues entonces ya en, en todo este panorama, sin más eh, pues yo lo que aquí se extiende un poquito, vamos bueno, no sé, eh, por toda la meseta, todos estos regadíos, pero no es cuestión de entrar en. en que ha alterado por completo. Entonces ahí, bueno, pues sintetizando, saco dos grafiquitos antiguos míos. Me, uno, como la biodiversidad, pues está ligada con la topodiversidad, cuando veíamos esas intervenciones sobre el simplificando el paisaje. Pues claro, es que, cabe vez menos en biodiversidad en esos paisajes, es que es de cajón. ¿no? Esto, la biodiversidad está vinculada a la foto, a la, a la topodiversidad. Y entonces, la, la eh, eh, cosa de la agricultura tradicional es que funcionaba, si quieres, con cosechas oscilantes, bueno ahí me he pasado un poco en el gráfico a lo mejor por señalarlo, pero claro, venía año bueno, año malo o la becería en el olivar, etcétera, etcétera, se tenía pues aceptado, pero su relación pues con el nivel de acuíferos, fertilidad de suelos, diversidad biológica, todo esto pues más o menos se mantenía estable, sin embargo ahora se trata de forzar y mantener los rendimientos, pero a costa de degradar pues los niveles de los acuíferos, la biodiversidad, fertilidad de los suelos, etcétera, a base de inyectar energía fósil directa o indirecta o en forma de extracciones de la corteza terrestre. Entonces, bueno, más o menos este es el panorama que se analiza cuantificando en el libro, entonces viendo eh, pues todas las entradas, todo el metabolismo, cómo ha ido cambiando en los sistemas agrarios, etcétera, etcétera, y ya la cuestión, quizá yo añadiría, porque eso se, en el libro se reflexiona, eh, pues en qué medida los precios o las señales de los precios han empujado a eso, eh, yo creo que sin duda sí, porque claro, vemos que yo que he estudiado, pues sobre todo, eh, la crisis de la agricultura tradicional, pues claro, en gran medida veías que eso estaba arrastrado, eh, bueno, pues precisamente por eh, manejo pues, de precios, salarios, etcétera, etcétera, era lo que empujaba pues, justo a la mecanización, a, a todos los procesos de cambio que había ocurrido. Entonces, en ese sentido, pues, me permito poner estos dos grafiquitos que son de mi último libro, la Taxonomía del Lucro, eh, para advertir que el, la, el sector agrario y pesquero pues es la, la barrita de la izquierda total, entonces nos encontramos, claro, pues es lo que yo llamo la regla del notario, entonces es que resulta que las fases primeras de extracción, entonces productos primarios, etcétera esos no se pagan prácticamente nada, y no se considera para nada el coste de reposición de extraer un mineral, que es una rareza de la corteza terrestre, con una ley, y una entonces composición singular claro, muy por encima de la media revuelta de toda esa corteza de eso para nada se piensa en reponer pero es que luego no se valora solo el coste de extracción, no de reposición no se valora casi luego la cirugía con gran cantidad de energía contaminación, etcétera muy poquito se valora hasta que ya las fases finales ya de gestión comercialización, todo esto es lo que se lleva a la parte del león en la creación de valor, pues esto es la, lo de, la regla del notario que había formalizado con Antonio Valero y aplicado, y es que sin, sin, sin decirlo, es como funciona, y eso no se habla de corregir precisamente eh, esa regla del notario, cuando tendrá que estar en la base, porque aquí entonces nos encontramos, bueno, y el salario aquí, bueno, es que está por debajo de la agricultura, que el salario doméstico, el trabajo doméstico entonces vemos quién se lleva la parte del león pues claro actividades arriba inmobiliarias actividades financieras y de seguros información y comunicación las que están colgadas en la cúspide pues de, de la curva del notario que son las que pillan entonces claro pues en ese sentido eh, a mí me parece básico para allá en la segunda parte del libro al final vamos lo que se plantea es la posible reconducción de todo esto porque aquí entonces las conclusiones es que, eh, del libro es que se han dado una serie de pasos tecnológicos en falso eh, eh, la especialización agraria en un país predominantemente árido resulta que se especializa en cultivos con gran exigencia en agua y se exporta y todo no, no ya frutas y verduras, todo esto, sino que es que el propio olivar, que era de secano, se le echa agua ahora, entonces dices, pero bueno, por favor, entonces, eh, cuando encima ahora, pues estamos con toda la historia del cambio climático, de todos estos problemas, por favor, pues entonces me parece que no pinta muy bien eh, esa orientación, luego en ganadería industrial, ¡ala! que entonces resulta descolgada del suelo, y o bien, pues lo que decía, pues los maíces alfalfas de la mancha, todo esto para ganadería, etcétera O luego hay que importar un mogollón, eh, entonces, de no sé cuántas hectáreas en otros países, con la soja y el maíz transgénico y con todo esto para abastecer a esa ganadería. Y entonces España, como sale en el libro, pues es país líder en Europa en exportación de porcino. ¡Hala! ¿Por qué será? ah hombre, porque es que en parte Holanda pues no quiere las granjas porque le contaminan el subsuelo etcétera, etcétera y entonces nos las mandan para acá ¿no? entonces resulta que bueno esto es la gran novedad en parte y luego en obtención de madera entonces se superliquida el bosque mediterráneo diverso etcétera, etcétera con fuente de cantidad de cosas biodiversidad de productos, de tal por meter monocultivos para sacar madera, entonces la cosa no pinta muy bien, es una super simplificación claro, de, de, de, del panorama, que es un poco lo que se sigue en el libro, eh, con entonces consecuencias de deterioro ecológico, demográfico y cultural del medio rural, se ve un poco los bienes fondo, se están liquidando, vamos, los bienes fondo, eh, aunque cuenta... Y entonces entra posible reconversión, bueno, pues en el libro se analiza, que, bueno, la agricultura ecológica, dentro de lo que cabe, pues, bueno, trata de gestionar la cosa, pues, de, de mejor manera, etcétera, aunque eso, vamos, habría que discutirlo, que es lo que llamamos agricultura ecológica, porque, claro, por ejemplo, el olivar con riego es, es, es agricultura ecológica, dice pues muy ecológico no parece, ¿no? Entonces ahí hay, yo creo que habría que, que desbrozar pues, ese tema también, porque ni siquiera en global, pues la agricultura ecológica eh, puede ser muy recomendable, ¿no? Sin más, si, si no se matiza un poquito. Entonces en ese sentido ya, pues en esta reconversión hacia una integración más respetuosa de la actividad agraria con el medio natural, pues exige cambios mentales e institucionales, desde mi punto de vista, que ayuden a, primero, reconciliar agronomía y naturaleza, preocupándose de gestionar el conjunto del territorio, con sus ecosistemas, paisajes y recursos, como, bueno, en parte tratan de hacer, por pues, la agroecología, y o, cosas como la permacultura, precisamente, que usa, pues, el modelo del bosque, que cómo funciona sin que nadie le eche fertilizantes ni cosas, ¿no? Entonces, eh, o, y por otra parte, reconciliar campo y ciudad, que es otra dimensión ya que va más allá del libro, digamos, eh, facilitando la reutilización del agua, los residuos orgánicos y reconstruyendo redes de distribución y de contactos, potenciando proximidad, la confianza en la calidad de los productos y asegurando ingresos racional, razonables sin grandes fugas de lucro hacia actividades agrícolas redes intermediarias, es decir, eh, eh, para enderezando a la regla del notario a base de conectar directamente pues, cooperativas, asociaciones de consumidores urbanos con otras, pues de agricultura, etcétera, etcétera. Es decir, que aquí habría que poner patas arriba, eso que se llama... La, la logística ¿no? entonces, entonces eh, es uno de los aspectos de reflexión Bueno, eh, hace poco en este otoño ha habido una reunión en el Consejo de Investigaciones Científicas sobre este tema de replantear la logística pero es, está en la base aquí de estos cambios y nada, pues para acabar simplemente quería leer la última, el último párrafo del libro eh, que Dice, si no se cambian los obstáculos institucionales y se implementan políticas públicas de apoyo decidido al sector, el citado proceso de convencionalización puede limitar no solo el crecimiento de la agricultura ecológica, sino también su capacidad para evitar el colapso y revertir las tendencias que amenazan la viabilidad futura de la agricultura española. Es un poco lo que la, la, es, no es el último... Párrafo. Es el último del texto porque aquí vienen los anexos donde se cuenta precisamente y, claro, cómo se ha trabajado para poder obtener todos los datos, que es lo que entonces aporta en gran medida para mí pues, el libro, todo ese marco de reflexión global eh, que, que yo creo que es donde tenemos que orientar la reflexión y yo creo que este libro pues, es un antes y un después de de cómo se han de plantear las cosas. Gracias. Muchas gracias José Manuel. Luego, eh, después de todas las intervenciones de la mesa tendremos un turno de debate y entonces podemos profundizar y hacer preguntas. Eh, ahora es el turno de Manuel González de Molina, autor del libro y coordinador del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Pablo de Olavide, reconocido experto en Historia Ambiental y Economía Agraria. Ha publicado varios trabajos en castellano y en inglés, eh, más de un centenar de artículos sobre diversos temas de Historia Agraria, Agricultura Ecológica, Mundo Rural y Agroecología, y ahora eh, nos va a contar un poquito en detalle los, los, las reflexiones del libro. Bien, mientras que Bueno, yo creo que se me oye, ¿no? Tampoco. ¿no? Ah, bueno, por, él, por la grabación, ¿no? Sí. Bueno, eh, buenas tardes. Ya quisiera agradecer a, la, a Fugen por, y a Mónica Donato la posibilidad que nos ha dado de presentar este libro aquí, ¿no? Y por supuesto. Agradecer a José Manuel las palabras que ha tenido de elogio para este libro y la paciencia de haberse leído Porque el libro desde luego es un ladrillo que es difícil de digerir ¿no? no solamente porque es largo, sino porque tiene muchísimos datos y no siempre es fácil el tema Lo que vamos a hacer, mi compañero David y yo, coautor del libro con Eduardo Aguilera que está aquí también eh, nuestro compañero es resumir un poco en, en términos generales de qué va, qué es lo que, lo, que, lo que tiene el libro. ¿no? Y lo que nosotros hemos querido hacer desde el principio es contradecir una narrativa que se ha impuesto prácticamente, el, se ha difundido como la única posible, en que la historia de la agricultura eh, vinculada a la industrialización y a la revolución verde ha sido una historia de éxito que nos ha sacado del hambre, que nos ha permitido digamos que, que vivir o llegar a unos niveles de bienestar al menos nutricionales los que estamos. ¿no? Esto es lo que eh, digamos se expresa luego en magnitudes monetarias en unas cuentas de la producción final agraria que son las que habitualmente se muestran y que implican pues que en términos generales desde que hay cuenta en el 53 la agricultura digamos ha, ha multiplicado su renta prácticamente en términos de producción final agraria o de valor monetario en los eh, sea. 6 y eso evidentemente tiene que ser un éxito. Pues bien, nosotros nos hemos planteado, que éramos ya escépticos sobre eso, la posibilidad de testarlo, pero desde una perspectiva biofísica, no desde una perspectiva monetaria, sino intentando también ver si, qué ocurre con lo demás. ¿no? Eh, y efectivamente aquí hemos tenido que hacer un esfuerzo, hemos utilizado las metodologías de del Material and Energy Flow Accounting, que es una metodología ya estándar que existe de metabolismo social. También los aportes de, del Musiacen, que es una metodología puesta a punto por Mario Jean Pietro en el ICTA en Barcelona. Nosotros lo que hemos hecho ha sido mezclar todo eso, pero eh, lo hemos digamos, visto desde una perspectiva agroecológica. Nosotros nos dedicamos básicamente a la agroecología. O analizar la historia de los agroecosistemas desde una perspectiva agroecológica. Y obviamente, pues hemos tenido que, mezclando todo, hemos hecho una propuesta metodológica para el análisis de los, de los agroecosistemas, que no es solamente apta para la historia, sino que pensamos que es apta también para la actualidad. Y de hecho, se está aplicando pues, en varios países de Latinoamérica, incluso aquí, a distintas escalas, no solamente a escala agregada digamos nacional como en nuestro caso o estatal, sino también a escala de finca, a escala de paisaje, que es donde estamos ahora empeñados, junto con los compañeros de Barcelona, aquí está Enrique Tello, que, que digamos, junto con, con nosotros comparte pues, un proyecto ya de años de seguir profundizando en esto. Y lo, aquí lo que hemos hecho, o lo que es relativamente original, es la integración de los aspectos económicos, de los flujos monetarios, que, que en el modelo digamos de metabolismo Convencional, pues no están incluidos. Hemos integrado también los aspectos sociales, es decir, considerando a la población agraria como un bien fondo, evidentemente, no solamente los dos fondos fiofísicos, sino también los fondos sociales. Hemos integrado aquí los impactos ambientales, que son algo que se cuenta, que pues, se contabiliza aparte de, de los flujos de energía y de materiales, y todo eso, eh, digamos, en una propuesta articulada que hemos intentado profundizar de cómo se relacionan unos fondos con otros, es decir, de cómo evolucionan, evidentemente basado obviamente, en la complejidad. Para nosotros es fundamental que el metabolismo eh, vea si los flujos son capaces, los flujos que eh, atraviesan, entran, salen y recirculan al interior son capaces de mantener los elementos fondos que lo hacen, digamos, funcionar. ¿no? Y para nosotros la reproducción adecuada de los elementos fondos constituye la sustentabilidad. Y eso ha sido, eh, digamos, el elemento fundamental vinculando aspectos sociales, económicos y ambientales. Y esto, que aparece relativamente fácil, nos ha costado 10 años de trabajo, ¿eh? y hasta que al final hemos dado con esto, porque, y aquí tengo que citar a un compañero nuestro que está ya jubilado, pero que sigue siendo nuestro maestro, que es Ramón Garrabó, que se empeñó en, desde el principio en que había que introducir las variables económicas dentro del análisis biofísico la variable económica y social, son fundamentalmente la desigualdad. Y nosotros eso es lo que hemos intentado hacer en este libro. ¿no? Ese, ese, ese, digamos, está dedicado el capítulo primero a analizar y a poner esa propuesta teórico-metodológica. ¿no? El capítulo segundo está dedicado a analizar la productividad primaria neta, como muy bien decía José Manuel, la productividad primaria neta en su conjunto, o sea, no vale hacer la trampa que hace la economía convencional de contar solo aquello que tiene valor económico, a que lo que a ellos les da valor económico, sino que hay que contarlo todo porque toda la biomasa que se produce a partir de procesos fotosintéticos tiene utilidad, es falso que solo tenga utilidad la que pasa por el mercado. ¿no? Entonces nosotros la hemos contabilizado todo y claro, la sorpresa es mayúscula porque ahora resulta que lo que en realidad ha crecido después de tanta, eh, digamos, input de tanta... Eh, Revolución Verde, etcétera, etcétera Pero en realidad lo que ha crecido ha sido un modestísimo 28,5% ¿no? Lo que ha crecido la productividad primaria neta Con toda la cantidad de insumos que se le ha incluido ¿no? Entonces la industrialización de la agricultura española La hemos interpretado con estas cinco, eh, digamos, conclusiones básicas ¿no? Y es que lo que ha ocurrido es que el sistema ha hecho Ha trasladado el esfuerzo extractivo de los pastos y de los bosques a los cultivos ha trasladado o ha traslocado la capacidad fotosintética de la paja al grano, en el caso de los cultivos herbáceos, y de los, del tronco y de la hoja a los frutos cosechables, como por ejemplo en el caso de los olivos o a sea, la aceituna, ¿no? a los cultivos permanentes. Y lo que ha hecho ha sido reducir la tradicional multifuncionalidad de los cultivos. Ha disminuido la rotación de los cultivos, ha roto la integración de los diferentes usos del suelo, eh, la integración agro tradicional, y eso es lo que ha generado pues, una demanda, como luego veremos, de índole externo eh, digamos, eh, desmesurada. ¿no? Todo esto dentro de un proceso de crecimiento de, de espectacular de la cabaña ganadera que ha multiplicado por más, por, de, más de tres, tres veces la, digamos, el conjunto de la, de la cabaña, habiendo desaparecido la del labor y se ha pasado de una producción especializada en, la, eh, digamos, en alimentos de uso o de destino a la alimentación humana a una producción fundamentalmente especializada en pienso eh, vin, muy vinculado al cambio en la dieta. Y esto para nosotros es una, ha sido una sorpresa, de hecho le hemos llamado un proceso de ganaderización, porque es lo contrario que hemos observado, nosotros somos historiadores desde el siglo XIX en adelante, un proceso de agricolización. Bueno, pues el proceso de agricolización se extingue a partir de los años 60, al final de los 50, cuando ya, digamos, se produce la integración de españa en los mercados internacionales y lo que hay un proceso de ganaderización. Nosotros somos conocidos por exportar frutas y hortalizas, pero empezamos a ser muy conocidos por ser el cuarto país productor del mundo de carne de cerdo. Eh, eh, no sé qué pu puesto está en el de aves, pero también alto. Eh, digamos, cosas que para nosotros nunca hemos tenido vocación. Hemos tenido vocación por otro modelo de ganadería extensiva y muy vinculado digamos, a, a los herbívoros, pero nunca a los rumiantes pero nunca a los granívoros ¿no? entonces esto es lo que en el libro se puede ver no voy a detenerme en esto porque evidentemente no, no tenemos tiempo eh, esto ha significado el abandono del monte ha significado el abandono de, de los pastos el grado de utilización de los pastos no llega al 5% de, en, en términos medio agregado el, el, los bosques salvo aquellos que son estrictamente sin, de producción silvícola están prácticamente eh, abandonados y lo que decíamos antes, lo que ha ocurrido es una traslocación de digamos, la capacidad fotosintética de la parte digamos, del, de, del conjunto de la planta, se ha concentrado en el grano, ¿no? en el caso, por ejemplo, de los puntos del mar. Esto es un, los resultados de un experimento de campo que hemos venido desarrollando con variedades tradicionales de trigo y modernas, comparándolo, y que digamos, ha acompañado todo el proceso del libro y que está recogido solo una parte, porque los resultados finales acabamos de publicarlo, pero que muestran claramente que efectivamente llevábamos razón en la propuesta y es que lo que se ha hecho ha sido que se ha concentrado toda la capacidad fotosintética en aquella parte que tiene más valor de mercado. Y, y, y esa ha sido la gran revolución. Eso es lo que ha subido, digamos, de la producción final agraria. ¿no? Eh, en el capítulo tercero está dedicado a, lo, a los insumos y al coste energético y aquí se ha recopilado, gracias a Eduardo, que es el que más ha trabajado este Capítulo prácticamente se ha hecho una recogida por primera vez completa, reconstruida de todos los insumos de la producción agraria desde 1900 hasta 2010. Esto no, yo no lo había visto en ningún sitio, o sea, no, no, no está publicado en ningún sitio. Y por primera vez aquí se, re, se recogen cantidades tanto físicas como en cantidades, digamos, más convencionales, ¿no? Eh, el, el uso de insumos externos se ha multiplicado por 100 desde 1900 en términos de energía, cuando se contabilizando no como hacen algunos aquella parte de la energía que les interesa, que es la que se consume digamos como combustible, sino todo el coste, es decir, la que llamamos embodied energy, o sea, todo el conjunto de energía desde el que se, fabrica, se, se extrae el, el petróleo hasta que se consume. Sí, me parece un acierto el considerar no solo... Eh, eh, digo, la, la, la masa vegetal que se obtiene, sino eh, también la materia seca, claro, que es una, una dimensión que... Sí, porque, que verás, porque claro, <coughs> lo, eso ilustra mucho, porque muchas veces eso vendible crece mucho a base de agua. <coughs> de bueno, es el caso evidente, por eso nosotros desde eh, el principio utilizamos, bueno, el término metabólico se utiliza casi siempre en materia seca, pero claro, un país mediterráneo muy vinculado al, al, al tema del agua evidentemente tenía que descontarse. De hecho, nosotros estamos especializados en producción hortofrutícola y en ganado intensivo, que son altísimamente consumidores, altos consumidores de agua. ¿no? Entonces, eso tenemos que ver. Por cierto, aprovecho para decir que expresamente aquí no se trata el agua en este libro, no se encontrará nada más que referencia al, al regadío, en términos más, uh, digamos, generales, porque hay una tesis que... Esperemos que se lea pronto de uno de los autores, Jaime Vila, que está haciendo el metabolismo hídrico de la agricultura española, es decir, la parte, porque como bien explicaba José Manuel antes, el agua por su volumen hace prácticamente esto invisible, ¿no? y en consecuencia no lo no tenemos que separar. Entonces está ya muy avanzada la tesis con el mismo enfoque de bienes, fondo y de flujo, la, una, una tesis doctoral que se leerá sobre y se defenderá, en el que hemos participado todos, claro. Una, digamos, el, o será una propuesta de entender el metabolismo hídrico ¿no? decía antes que, que, que de, de, se ha multiplicado por 100 el uso de insumos que las dos terceras partes fueron insumos industriales y que lo que más destaca en los últimos tiempos es el consumo espectacular de los piensos que se han multiplicado por 121 desde 1900 y que en, el, en 2008 suponía el 38% del valor energético de todos los insumos empleados en el sector agrario porque muestra claramente la importancia del proceso de ganaderización. Le robo una diapositiva a mi compañero de Barcelona, que, que llevan trabajando sobre eh, la, el nexo entre energía e, e, y paisaje, hace ya tiempo, para mostrar claramente cómo en realidad lo que ha ocurrido ha sido que se han cortado los eh, flujos internos que existían los agroecosistemas, y eso lo ha hecho altamente dependientes de los insumos que vienen de fuera, para... Es decir, lo que se ha hecho ha sido externalizar funciones que desempeñaban los agroecosistemas y eso lo ha hecho dependiente, evidentemente, a todos los, los agricultores del, del uso de insumos internos. Se han sustituido las funciones que desempeñaban los agroecosistemas y los elementos fondos que los contenían se han sustituido por petróleo y por actividades industriales. De ahí viene, pues, que efectivamente eh, está, eh, digamos, el gráfico es muy, muy claro del consumo total de energía, de la evolución del consumo total de energía de la agricultura española, ¿no?, multiplicándose por 100 desde 1900, ¿no? Claro, con una pérdida de eficiencia absolutamente increíble, ¿no?, eh, pasando de 18 eh, kilocalorías, o si queréis, megajulios, eh, digamos, producidos por, por cada unidad invertida a 1,2, ¿no? Que, bueno, ese es uno de los indicadores que nosotros utilizamos, utilizamos hasta siete indicadores diferentes de, de eficiencia, ¿no? Y el, el, el, tú quieres ya contar esto, el, el, el, lo paso para el, el capítulo cuarto, del estado de la población agraria como elemento fondo, que es una, digamos, innovación desde el punto de vista de, de su introducción en el análisis metabólico. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primero me, me disculpo doblemente, primero por llegar tarde y segundo porque el, el, el héroe de mi participación hoy aquí me temo que es un poco alto porque he tenido que pasar por tres ciudades, ciudades y cuatro medios de transporte para llegar entonces bueno, pues es un poco complicado bueno, el, el, el, los capítulos cuarto y, y quinto nos preocupamos fundamentalmente por, por en, en, en qué medida estas transformaciones que acaba de, de, de, de, de contar Manolo han degradado o no dos eh, elementos fundamentales en el capítulo cuarto de el elementos fondo eh, eh, eh, población, el elemento fondo agricultores, digamos, eh, eh, comunidad agraria y en el capítulo quinto el elemento fondo eh, territorio o, o agroecosistema. ¿no? Entonces, desde este punto de vista, en el capítulo cuarto lo que nosotros eh, planteamos es, bueno, eh, eh, eh, ¿en qué medida eh, la producción agraria ha sido capaz de, de, de mantener y reproducir la, la, la, la, la población agraria esto es enormemente complicado a, a escala del conjunto del periodo que nosotros trabajamos prácticamente imposible es, muy, muy, es imposible a escala agregada conocer esa, con actitud el el, el, el trabajo pagado y no pagado, pero bueno sí que sí que hemos conseguido rest, eh, reconstruir a través de una serie de, de fuentes de información y de mecanismos metodológicos diversos, por ejemplo las, las encuestas de presupuestos familiares, los gastos medios de reproducción de las familias del, del medio rural y hacer una evolución, una, una, una estimación de bueno en qué medida en qué medida esto se ha, se ha podido, se ha podido eh, reconstruir ¿no? o no, no. Hemos reconstruido también las series de activos, de ocupados, de, en el sector agrario, las, el, la evolución de las explotaciones agrarias a partir de 1962. Aquí hay también problemas metodológicos enormes, porque las fuentes, las categorías cambian y son difícilmente, difícilmente comparables entre sí. Eh, eh, pero bueno la cuestión es que hemos intentado, y en cierta medida conseguido, reconstruir, eh, eh, por lo menos para la segunda mitad del siglo XX, una serie homogénea de los ingresos de las explotaciones agrarias eh, para compararla con el puesto, presupuesto familiar medio y del medio rural y en definitiva bueno, pues saber en qué medida está, eh, ya adelanto, no reproducción eh, de, la, de la población agraria en términos económicos ha supuesto y nosotros sostenemos en el libro que sí, un driver fundamental de este proceso de, de, de, de intensificación e industrialización de la agricultura que, que, que, que se describe en el libro. ¿no? También voy a pasar muy brevemente por esto, pero hay algunos, hay, hay, hay algunos elementos fundamentales que hay que tener en cuenta en esto. Entre, entre los años 60 y la actualidad, la, la, la, la relación de intercambio entre la agricultura y el, y, el, y el resto de la economía se ha deteriorado aproximadamente un 70%. Esto es un poco lo que señalaba José Manuel en, ese, en esos gráficos finales, eh, que son absolutamente demoledores sobre... Sobre, sobre la retribución salarial del, del, del, del sector agrario no solo esto sino que también los términos de intercambio, la relación entre precios percibidos y pagados por los agricultores es decir, los, los, los precios de los inputs han seguido una evolución bastante, bastante llamativa, primero favorable a los agricultores durante el proceso de industrialización y a partir fundamentalmente de la, de la crisis del petróleo se invierte la tendencia y de nuevo los agricultores salen perdiendo de esta, de esta, de esta, de esta cuestión ¿no? y esto eh, afecta enormemente a la a la dinámica de las macromagnitudes agrarias económicas. Manolo presentaba al principio un, un, un, la serie de evolución de la producción final agraria, en la que es evidente que, que, que, que se ha producido un, un crecimiento considerable, aunque eh, ralentizado en los, en los últimos años, pero a costa de qué? A costa de un crecimiento también muy grande en términos monetarios de los consumos intermedios, derivado de lo que se muestra en el capítulo, en el capítulo anterior, y consecuentemente un deterioro muy considerable de la renta agraria. Eh, eh, la producción final agraria ha crecido, pero la renta agraria agregada de la, del sector agrario español eh, eh, eh, eh, eh, ha caído ha caído considerablemente. ¿no? ¿Cómo se sostiene esto? Bueno, pues esto solamente se ha sostenido expulsando población, eh, que ha permitido mantener la, la, la, la renta por ocupado. A un, a un nivel, a un nivel eh, eh, mínimamente, mínimamente eh, razonable. ¿no? Digamos que eh, los datos, la evolución de, de los censos, la evolución de las, las encuestas de estructuras eh, eh, agrarias son, son, son, son demoledoras, simplemente paso rápidamente, rápidamente estos datos y la cuestión es que eh, a partir de más o menos la década de los 60 del siglo XX la, la, la renta agraria es incapaz de cubrir los gastos medios de, la, de los agricultores, y esto ha, sido, ha supuesto un impulso muy importante a la gran transformación en términos sociales del mundo rural, que es el, el, el, el mal llamado desde, nos, desde nuestro punto de vista ajuste estructural, es decir, la, la desaparición constante de explotaciones y su reestructuración en, en, en explotaciones de, de, de mayor de dimensión. ¿Por qué mal llamado ajuste estructural? Porque los datos muestran de manera muy contundente que este ajuste no tiene fin, por lo tanto no es, no es, no es estructural, es un ajuste perpetuo. ¿no? De hecho los, los datos de nuestro libro indican que si no se pone remedio continuará en el futuro y continuará afectando a la, a la, a la, a la, a la población. Rural. Bien, como decía, en el capítulo quinto nos ocupamos de, eh, eh, eh, de la reproducción del elemento fondo territorio, del elemento fondo eh, eh, tierra y también los resultados son, se analizan un montón variables, nosotros nos vamos a centrar aquí en la presentación solamente en tres, pero las, la, la, la, la, eh, eh, las consecuencias del capítulo son también bastante significativas en lo que, en lo que supone en los impactos eh, eh, de estas transformaciones sobre el elemento fondo tierra que desde nuestro punto de vista se ha degradado considerablemente. No, simplemente tres elementos, en primer lugar el balance agregado de gases de efecto invernadero, esto es un caso de, de, de Eduardo aquí presente que es el que, el, que ha, el que se ha ocupado de esta parte, y que muestran claramente que a pesar de eh, que el, eh, la agricultura española eh, se ha concentrado en los cultivos, se ha producido un proceso de deforestación, eh, secuestro de carbono, etcétera etcétera Los resultados agregados del conjunto de la agricultura española muestran claramente que, que el, el, el resultado global es de incremento de las emisiones eh, y por lo tanto de la contribución neta de la agricultura española al, al, al cambio climático ¿no? me parece una, una conclusión muy contundente del, de, de, de nuestro trabajo y especialmente relevante aquí estos días, ¿no? en segundo lugar los, los, los balances de nutrientes que muestran que, eh, eh, eh, eh, bueno, pues que la agricultura española está sobrefertilizada en términos de fertilizantes químicos a pesar de esto bueno, pues hay problemas en, con la materia orgánica del suelo como explicaba José Manuel en sus gráficos de comparación de la agricultura tradicional y la agricultura industrial esto es, es eh, eh, eh, debido a que este, estos manejos con fertilización química pues no, no, no ayudan a la reposición de materia orgánica en el suelo. Y por último, eh, en este capítulo eh, eh, también llegamos a la conclusión con un indicador que hemos reconstruido nosotros, el, lo que llamamos el Biodiversity Heroi, eh, eh, que muestra que la evolución eh, de... de, de balance energético a la hora de sostener la biodiversidad de los agroecosistemas españoles ha sido, ha sido eh, claramente negativa, es decir, cada vez menos biomasa, un 14% se, redige, se, re, se dedica a, a, al reciclaje, es decir, a mantener las cadenas tróficas que sostienen eh, eh, la, la biodiversidad, a pesar de que cada vez dedicamos más biomasa a alimentar nuestra, nuestra enorme cabaña ganadera y a pesar del abandono de pastos y del abandono de de, eh, eh, de bosques. ¿no? Por lo tanto, esto desde nuestro punto de vista, para hacer una conclusión a resaltar, cuestiona la estrategia del de, de land, de land sparing, ¿no? es decir, la, la, la idea de que es, eh, es razonable desde el punto de vista ambiental. Eh, eh, incrementar la presión sobre determinadas zonas del territorio, sobre los cultivos, porque esto se ve compensado, digamos, por, por, por la diversidad generada en los espacios que quedan abandonados. Bueno, pues este, est, estos datos y los resultados de nuestro trabajo muestran claramente que esto no es, no es así. ¿no? Y el último capítulo. ¿Quieres terminarlo? Bueno, el, el, el, el último capítulo lo que se hace es que se ensambla todo lo que ha habido, el análisis, digamos, eh, previo antes. De, y se chequea si efectivamente ha habido una eh, digamos reposición adecuada de los, de los elementos fondos, es decir, si los, los elementos fondos están, que hacen funcionar el ecosistema están en unas condiciones óptimas de funcionamiento o se han deteriorado, y obviamente la conclusión es clarísima que se han deteriorado, no solo los biofísicos sino también los sociales, ¿no? y estamos en una situación como leía José Manuel en una situación de previa al colapso, es decir, nosotros en la versión en inglesa que está en Open Access, por cierto, el que quiera puede, la puede, es, es disponible, está publicado por Springer, eh, se la puede descargar, es un poquito más reducida, tiene menos, eh, digamos, extensión, sobre todo en la parte más de, de discusión historiográfica, pero lo mismo, y decía que nosotros le llevábamos a uno de los capítulos, eh, en el camino del colapso o por el camino del colapso. ¿no? Es decir, porque vamos a una situación que si no se revierte, acabará, como decía, el ajuste perpetuo, el ajuste perpetuo, y por eso no estaba yo en un acuerdo, lo de perpetuo es porque eso se acabará, o sea, se acabará muy pronto, porque claro, la, la hemos visto antes en una diapositiva, una, esta línea, ¿no? esto pues acabará rápidamente, o sea, si, si al ritmo en que va esto, esto le quedan unos cuantos años. En consecuencia, esto no es sostenible de ninguna manera. Eh, y aquí en este capítulo lo que hemos intentado no solamente es ensamblar todas las piezas para mostrar que hay un deterioro muy claro, sino que también hemos intentado eh, averiguar cuáles son los drivers, o sea, la, la, la, lo que llamo la, los factores que han empujado a esto. ¿no? Y para nosotros hay uno desde el lado de la eh, digamos, oferta y otro desde el lado de la demanda. Desde el lado de la oferta, la desigualdad en el sector agrario ha sido el elemento fundamental y esto para nosotros es muy importante Cuanto más desequilibrada es una sociedad, más, digamos, es posible que, que, digamos, que consuma o deteriore su medio ambiente. nosotros le hemos llamado patología una agroecosistémica de desigualdad. Y esa desigualdad es interna, pero sobre todo es externa, es decir, una relación de intercambio, como estaba absolutamente es compensada entre el sector agrario, digamos, urbano industrial y el sector agrario. Eh, se mostraba claramente en, la, en, el, en el valor del salario y del valor agregado neto de... se veía clarísimamente no o sé sea, esa relación de intercambio eso tiene que ver con los lenguajes de valoración efectivamente que se y aquí lo que describimos es un mecanismo por el cual explicamos que la intensificación y la especialización tiene detrás la insuficiencia de los precios percibidos por los agricultores la disminución de la renta que ellos han respondido y siguen respondiendo tratando de intensificar y especializar la producción. Este ha sido, digamos, el elemento fundamental que desde prácticamente 1900, pero sobre todo con especial intención, digamos, especial intensidad, aunque mejor dicho, a partir de los años 60, ha sido el driver fundamental de Procedimiento. Y luego, desde el punto de vista de la, de, digamos, demanda, un cambio en la dieta radical, un alejamiento absolutamente absurdo de la, de la dieta mediterránea, motivado por, por políticas, digamos, alimentarias, por una serie de razones que no tenemos tiempo ahora mismo de, de explicar aquí, que han confluido y han generado este proceso de ganaderización, que en última instancia es un proceso de intensificación y también de especialización. Y bueno, aquí viene, en ese capítulo se habla justamente del cambio en la dieta, ha sido otra cosa que en términos también de proteínas, de bueno, análisis, digamos, de la composición de la dieta eh, a lo largo desde 1900, que es también la reconstrucción de un proceso, digamos, de consumo aparente de alimentos desde 1900 que no se ha hecho nunca, y esto ha desembocado en una cuestión que es completamente estúpida, y es que somos un país que abandona 6 millones y medio de hectáreas como proceso de despoblación, que es lo que explica, hay una raíces agrarias del proceso de despoblación, y al mismo tiempo importamos grandes, somos un importador neto de biomasa. Es decir, España se ha convertido en un importador neto de biomasa fundamentalmente para pienso provenientes de América Latina, básicamente de, de, de Brasil y de Argentina. De hecho, nos, nos, se ha producido un desacoplamiento entre el territorio y la alimentación cada vez más grande, como muestra este, este gráfico. ¿no? Ahí viene la cabaña ganadera, en fin. Y esto es un trabajo que, aunque no está es nada más que citado en el, en el, en el libro, eh, llegó a tiempo en su publicación para incluirlo y es un cálculo de la, de la tierra virtual que ahora mismo, a lo largo de, de bueno, desde 1900, que España ha necesitado, digamos, para, eh, digamos, satisfacer sus necesidades, digamos, desde el punto de vista de su dieta, de su de, demanda de biomasa. ¿no? Y ahora mismo, eh, España importa... En términos netos, o sea, un balance entre importación y exportaciones de tierra virtual, 8 millones y medio de hectáreas, que vienen evidentemente, como decía, de distintos países, pero fundamentalmente como muestra este balance de América Latina. Y esto no ha sido no es una cuestión, como decía antes, de. hay muchas razones, pero fundamental es que ha habido una política consciente de abaratamiento, por una serie de razones que no explico aquí, que no tenemos tiempo de explicar, de la carne y de los de, de productos ganaderos. Lo primero es fundamentalmente por el pienso, porque el pienso es muy barato, porque está producido en unas condiciones lamentables en América Latina, desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista ambiental, en condiciones digamos, de desigualdad social extrema, con grandes zonas latifundiarias, como en el Chaco argentino o en el Río Grande del Sur, que es donde viene mayoritariamente. Y ahí se comparan, digamos, los cinco productos vegetales, la evolución desde los 80 hasta ahora. El precio, en términos reales, constantes y productos animales. Y el resultado es clarísimo, ¿no? ¿Cómo no va a la gente a consumir carne si es mucho más barata que un kilo de tomate? O sea, hoy por hoy un kilo de cerdo es igual, tiene el mismo precio que un kilo de tomate. Si el término, digamos, nutricional y sobre todo del coste incorporado es tan diferente que esto explica. ¿no? Y de hecho está en la orientación productiva que hay. Si uno toma las estadísticas, y esto ya es un poco para el debate, si toma las estadísticas del ministerio, la orientación la relación entre renta y orientación productiva de las explotaciones, se da cuenta que las la explotaciones de granívoros, ya desde el 87 y en la actualidad, son las que más rentables son, por una diferencia enorme. Y eso es lo que explica que se nos esté llenando el país, esto de la provincia de Granada, de granjas, macrogranjas, de cerdo. Esto es lo que explica eso, ¿no? ¿Por qué? Por el producto, una serie de razones que tenemos. Pero en última instancia, eh, digamos, la agricultura ecológica, que debería de ser la solución alternativa a esto, si no se, digamos, siga un, una senda opuesta a la tradicional de externalización y reconstruye, digamos, con una, con una orientación claramente agroecológica, los circuitos internos que le hagan ser autosuficiente, funcionar en términos de ciclo, digamos, eh, autónomo o ciclo cerrado, pues no será posible, la, la, digamos, la, la agricultura no tendrá futuro y iremos hacia un modelo y esta es la gran debate que mañana en el seminario de historia agraria tendremos es si nos encaminamos hacia una agricultura sin agricultores o nos encaminamos a una agricultura con agricultores esa es ahora mismo la gran disyuntiva del lado de los agricultores está la prestación de servicios ambientales está la agricultura ecológica, está la orientación agroecológica, está la alimentación sana etcétera, etcétera, y por otro lado está lo que estamos viendo ahora mismo, que nos conduce evidentemente al corazón. Y eso es lo que tiene el libro, aparte de haberlo escrito y de habernos costado bastante trabajo, pero ahora viendo el resultado creo que nos va a permitir discutir sobre el futuro, que es lo que a mí me parece más relevante en este momento. Gracias. Muchas gracias a los tres, bienvenido a, a David. David es autor del libro, miembro del laboratorio ¿no? y es actualmente profesor asociado de, de historia económica en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo creo que ya podemos abrir un turno de debate. Si os parece, recoger como unas cuatro preguntas para que los autores puedan, eh, bueno, puedan responder y entablar el debate. Si os parece. Bueno, sí. y si el otro autor también <ríe> quiere intervenir, claro. adelante. Especialmente bienvenido. ¿No? Sí. Claro. ¿Luis? Sí. Eh, ¿Hay más? Empezamos con Luis. Vale, bueno, lo primero agradeceros por la charla fantástica y que estoy deseando, vamos, deseándole el libro. Os quería preguntar si lo habéis valorado dentro de ese futuro potencial en dos direcciones uno más catastrófico y otro eh, pues bastante mejor, el efecto de Mercosur. Bueno, eh, el, el tema de Mercosur ahora mismo está, tú sabes que está en, en, digamos, en discusión, y aunque hay un preacuerdo, eh, no está claro que se vaya a implementar. ¿no? Pero yo creo que en el fondo el problema no es tanto Mercosur como el modelo digamos, que da lugar a Mercosur. Eh, es decir, que, eh, lo que yo creo que no tiene futuro... Es un modelo donde o sea, hay que cambiar hasta el propio lenguaje de valoración, como decía antes, o sea, hay que cambiar la función. La única manera en que yo entiendo que esto puede cambiar es eh, con mecanismos de mercado y en un proceso de transición. A ver, pues yo lo que, lo que me gustaría es acabar con la economía de mercado, el libre mercado, ¿no? pero como no parece que esto sea muy inmediato, pues habrá que buscar métodos, digamos, por la emergencia agraria. O sea, hay una emergencia climática, pero hay también una emergencia poblacional en el campo. ¿no? Y esto está bien traído, lo podríamos utilizar esto de la emergencia, ¿no? Porque es verdad. Sí, entonces consecuentemente hay que ponerle el freno. ¿Y esto cómo se le pone freno? Yo creo que hay mecanismos en la Ley de, de Desarrollo Rural de 2007 que lo permiten a través del pago por servicio ambiental. Es decir, el, el tema sería... Y con eso no estoy defendiendo un mecanismo de mercado para arreglarlo. Lo que estoy intentando es pensar o, digamos plantear la posibilidad de que haya compensaciones para los servicios ambientales que se prestan vinculados a que el manejo que se hace de los agroecosistemas lo garantice. Es decir, entonces, creo que si eso así se podría revertir. ¿no? El gran problema es que si tú estás en unas condiciones de mercado donde tienes ya de entrada una imposición por parte de las grandes empresas de la distribución, eh, eh, no tienes poder porque eh, digamos las organizaciones profesionales de la no, no están a favor de este modelo, el resultado es que cuando se negocia con América Latina un tratado, lo primero que se sacrifica es justamente el sector agrario. Y además, dentro de esas producciones, las producciones de menos valor añadido. entonces, consecuentemente, eh, digamos, menos valor añadido en términos convencionales. ¿no? Entonces el resultado, obviamente, es un, un desastre. Pero no es solamente América Latina, es que va a ocurrir con el Magreb. Y está ocurriendo con el Magreb. ¿no? Es decir, que ahora mismo... Se, que yo sepa, se está inundando Marruecos de plantaciones intensivas de olivar, de plantaciones intensivas de, de horticultura y es y, y Se está replicando lo que se está haciendo en esta línea en la otra. ¿no? Eh, a mí eso no me parece mal en principio. Bueno, me parece mal por los costes ambientales, sociales, pero me refiero que en principio yo no tendría nada que decir si eso luego no viniera aquí. Pero es que lo peor no es eso. Lo peor es que los empresarios que están llevando eso son empresarios de aquí que utilizan digamos, tácticas de allá, <risa> digamos, con lo cual rompe los mercados luego y hunde los presiones. Eh, yo tenía... sí, eh... bueno, lo primero mostrar, expresar eh... el... Bueno, eh... el privilegio que siento de haber participado en el libro, porque realmente bueno, he aprendido muchísimo en el proceso y he aportado lo que, lo que he podido. Y, y bueno, como yo eh, me, me he especializado más en la parte de cuantificación de, de bueno, por un lado energía, pero por otro también emisiones de gases de efecto invernadero, y estamos ahora en este contexto de la COP eh, y tal, pues eh, bueno, solo alguna puntualización también a raíz de lo, que, de lo que comentaba y de la relación con el exterior. Eh, eh, todo esto que se ha mostrado, como ya ha apuntado David, tiene muchas implicaciones a nivel de, de, de emisiones ¿no? porque al final lo que está ocurriendo es que se están externalizando las emisiones o sea, En eh, todo este proceso eh, paralelo de abandono del monte aquí y de eh, eh, ocupación de territorios en otras partes al final eh, lo que hace es eh, es que España aparezca en las contabilidades nacionales de emisiones como que está secuestrando carbono y que está contribuyendo a reducir las emisiones baja sus emisiones locales entonces queda bien frente que a la comunidad internacional cumple sus objetivos pero lo que está ocurriendo es que está externalizando eh, esas emisiones eh, a países que además muchas veces no son signatarios de, de los acuerdos internacionales y, y eh, que es lo que se conoce como el DICIP o la fuga de, de emisiones, ¿no? Entonces, eh, claro, todo esto eh, bueno, pues pone manifiesto que, que en el contexto actual de, de libre mercado eh, sin prácticamente regulaciones, pues, eh, eh, pues la, la agricultura española, el sistema agroalimentario español se está haciendo cada vez más emisor eh, más y, y yo creo que, eh, que, bueno, esto también está relacionado con lo que comentaba ahí. Eh, de, de esa desigualdad del comercio exterior y de que al final nos llegan productos muy baratos a costa de, de muchos impactos eh, y, y de cómo afrontar el futuro. Eh, apuntaba Manolo sobre el pago de servicios ambientales, pero yo creo que otro es que fundamental debería ser eh, la regulación del comercio internacional de forma que eh, los productos importados cumplan las normas que cumplen las normas sociales y ambientales que cumplen los productos locales. Porque si no ocurre esto eh, de lo que estamos hablando, o sea, esta, esta externalización pues, tanto de los impactos sociales, como o sea, ambientales que ya mencionamos pues, como también social No sé si queréis... Hay... No, no, sí, estamos radicalmente de acuerdo. Me parece una cuestión fundamental. Si no se equilibra esto, no hay futuro, evidentemente. Una, más que una pregunta, una apreciación o una, una reconoción. Agradezco en principio la, la invitación al acto. Puedo decir que soy, ya no sé, la, la octava o novena generación de agricultores, o sea, desde labrar con, con bueyes o mulas, toda la evolución de los años 50 que se empezó a profundizar y luego ya no producía. Eh, puedo decir infinidad de ejemplos. Mi mentor en el tema agrónomo era Dionisio Martín San, que era creo que una de las personas que más conocimiento tuvo en de agricultura más peso y actualmente pues soy presidente de una asociación de agricultores gestiono 15 o 20 fincas y la realidad es esa que cambias dinero o sea eh, no tiene sentido eh, producir nada pero tampoco el problema que, que veo es que cuál es la solución eh, un producto ecológico no hay una demanda efectiva mientras haya eh, unos canales de importación que te, que te produzcan más barato. O sea, yo ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Tengo tiempo más o menos libre y me voy a Sudamérica y me recuerdo Chile, otros países y están deforestando todos los eh, montes para hacer cultivos verdes. Empiezan a sembrar aguacate porque te sale más barato traerlo en avión y hay una demanda más o menos aparentemente sostenible, eh, aunque hay una, un gran consumo. Entonces, pues eh, efectivamente. El problema es que es un, un bucle que ya está cerrado. Nadie quiere reconocerlo, ¿por qué? Porque todavía, bueno, pues eh, cuando empiezan con la España vacía, es que se quedará, al final, eh, si va bajando la población, va subiendo, normalmente la estadística era un caballo de vapor por hectárea, eh, se queda un solo agricultor, incrementa ese tractor más grande, labra todo eso que no, que no hay, pero al final dice, sí, estás produciendo toneladas, pero prácticamente cambia dinero. No es como los ciclos antes de senoidales, eh, senoidales perdón, que llegabas en un tiempo y, y tenías una media de, de, de producción, que ahora no hay. O sea, ahora es cada vez vas viendo que es más a la baja y ya llega un momento en el que el umbral pues no, no hay una continuidad. Sí, eh, por cierto que estamos ahora mismo en, trabajando sobre las, los datos de la producción de herbáceos en España, digamos, a lo largo de un periodo de tiempo, con la introducción de variedades eh, digamos, modernas, y lo que nos llama la atención es que, eh, eso que tu, ese gráfico que tú ponías no es del todo cierto, porque ahora la variación es sí. mayor, es la de, lo, de los cereales. Ejemplo, los, secanos. O sea, en los cereales, o, yo por ejemplo, bien. si me gusta, en vez de, antiguamente se quemaba, que era un, bueno, evitaba muchas plagas, bien, yo lo que hago es picar toda la paja para dejar cuanto más materia orgánica y sí. enterrar, hacer labores verticales en vez de, voltear para que se minarice el terreno, o sea, todas las labores que puedo procurar y evitar costes eh, o dar menos labores, lo haces. Pero aún así, insisto, no, no, no salen las cuentas. Claro, pero es que este es el problema. El problema es que eh, mientras que no cambie el sistema, digamos desde el punto de vista de las regulaciones del mercado, pues de, de nosotros estamos hablando de, de cambio institucional como un elemento fundamental, no va a haber solución. No va a haber solución porque, como tú bien sabes, eh, tú eres el inicio de una cadena larga donde tú retienes un porcentaje mínimo del valor sí, total. De este total. Mm -hmm. Mientras que eso no cambie, es decir, mientras que a ti te impongan los precios, las regulaciones, el libre mercado. O sea, ¿por qué tú tienes que... ¿Por qué estamos hablando de Latinoamérica y estamos hablando de otros sitios? Porque está ahí digamos, unas regulaciones de aparente libre mercado que te ponen aquí precios que no cumplen o, digamos, eh, productos que no cumplen ningún tipo de legislación ni social ni ambiental y que tienen aquí digamos, un precio muy competitivo porque han externalizado, el, el, digamos, esos costes, ¿no? que aquí no se externalizan nada más que parcialmente. En consecuencia, o hay un cambio de regulación o eso no será posible. Pero yo lo que digo es que ya no es solamente eso, sino que el agricultor y la agricultora no es solamente quien produce tomates o que produce trigo o produce... Es también el que, digamos, gestiona el territorio y lo gestiona para la prestación de determinados servicios ambientales. Uh -huh. mientras que eso no se remunere en base a cuál es la prestación óptima de esos servicios, pues seguramente que tú no tendrás ningún interés en hacerlo. De hecho, esto ya empezó a hacerse en Francia, en Menorca, se hizo también un experimento de pago por servicio vinculado con contratos de explotación, en la cual dentro de un menú de, digamos, de manejos que eran evidentemente optimizadores de la prestación de servicios, se pagaba. Eso que... No es eh, algo ilusorio que dice este tío que de la extrema izquierda lo dice. No, no. Esto ya lo está diciendo el gobierno francés. En la propuesta del Tintan del Ministerio francés, eh, que ahora es de Macron, que no es de. Ya está planteando este modelo, digamos, de prestación, de, digamos, de remuneración de los servicios por parte del Estado, lo cual evita que pase por el mercado. Sino que tiene que ver con una reorientación de la política agraria común. Esto me parece que es. Eh, ahora que se habla tanto de la, la Comisión Europea que entra ahora de transición en, eh, ecológica Me parece que esta es el futuro ¿no? Otra cosa es que la Comisión suele hacer proyectos magníficos Que luego después cuando llega al Consejo de Ministros y a los países Acaban, digamos, como pasó con el greening y pasó con otras cosas más que, sí, sí, Pero a lo que yo me refiero es que lo que hay es que intentar, para mí hay dos, dos funciones fundamentales desde el punto de vista de la transición. Una, una reversión, al menos de una parte importante, de, lo, de, de la idea tonta de vender los mercados internacionales, a vender en el mercado interno. Y esto deja, es más remunerador que la venta en el exterior, porque tiene evidentemente cadenas, cadenas, cadenas más largas. Y la segunda es que al agricultor o a la agricultura hay que pagarle no solo por los productos, sino por los servicios. Y cuando eso ocurra, pues eh, digamos, se parará en la sangría, si no, no se para. Eh, la buena noticia es que no, esto no es solamente cuatro académicos los que lo decimos, sino que ya empieza a haber políticos y, digamos, eh, organizaciones que lo están planteando. Vamos a ver si no se consigue. Sí, sí, quizá. Eh, vamos a, a decir un poco pues, lo, que, lo que había planteado de la regla del notario y todo esto. Claro, es que el mercado libre no existe. Quiere decir que siempre eh, tiene que estar en un marco institucional que diga lo que se puede comprar, vender, cómo, en qué condiciones, etc. Y entonces un poco lo, lo que... Entonces es que siempre hay pues, ese marco que hace que salgan unas cosas u otras. Y entonces en ese sentido el gran problema eh, aquí es que eh, en parte... Pues la negociación con la Unión Europea y tal pues ha sido un cero a la izquierda o contrario justo a, a este tipo de, de orientaciones porque claro, en los países que están al norte de los Pirineos en general eh, no tienen estos problemas, eh, tienen clima húmedo, entonces en general pues, propician cosas pues, que aquí están subvencionadas, etcétera O sea, porque es un bel mercado, no están subvencionando aquí cosas que son desastrosas, ¿no? entonces en, en esta evolución, que es lo que analiza el libro, en parte la culpa eh, pues viene, viene por ese lado, ¿no? entonces en ese sentido, para mí por eso había comentado yo lo de la logística y lo de todo esto, porque claro, luego eh, eh, también aprietan las clavijas toda una serie de cadenas, vamos por ejemplo en el tema del olivar ahora, ¿no? pues es que eso no, no cubre, los, los costes, ¿no? no entonces, claro, pues, ¿y por qué? Pues porque joder, hay una superconcentración, concentración, entonces, en, en, en el tema de la comercialización que aprieta las clavijas a, a los que no pueden vender aceite directamente. ¿no? Estoy escapar pues, de, de esa cosa. Entonces, claro, yo creo que es eh, a todos estos niveles, claro, donde habría que replantear porque lo que ha conducido pues esas señales en parte de esas políticas y de los precios y claro bueno evidentemente afán de lucro pues de, de, la, de todas esos aspectos de fuera de la agricultura que pillan pues bastante más valor añadido, claro. Entonces eso es lo que habría que claro. hacer. Que yo me parece que es básico replantear para corregir la, la situación. ¿no? Porque aparte de todo, el otro problema yo veo es, es que se ha forjado porque claro, eso es lo, lo de, la, de la notaria, esa valoración, es lo que ha forjado como al, al extractivismo, es decir, desde la agricultura como actividad integrada y, y renovable y todo esto que funcionaba, pues ahí a sacar las cosas de mala manera, simplificando, entonces eh, echando lo que sea, entonces es este el problema, mientras que se ha perdido también el razonamiento pues, de, de, del conjunto del territorio, porque lo de los servicios ambientales, el problema es que no lo puedes parcelar, no lo vamos, no lo debes, porque en eso se abandona por ahí y eso es parque y no sé qué, pero si es que la, la cuestión clave es que antes estaba vinculado, entonces en, en los propios sistemas agrarios, a las piezas, ahora ya si se paran las piezas, pues apaga y vámonos. Entonces, eso no, no tiene remedio, que es un poco el enfoque de la política ambiental y de parques de no intervención ni de nada. Cuando antes, pues precisamente había toda esa conexión agro-silvopastoril, y, y de una manera o de otra, bueno, lo que estudiamos en el libro es de la fertilización de los sistemas agrarios, es decir, son modelos de reposición de la fertilización que dependen del conjunto del territorio, y son modelos diferentes según los sitios, etcétera, etcétera. No, quizá, bueno, se me olvidaba decir que los libros de la colección, de Economía y naturaleza, esto de la fertilización, los sistemas agrarios, el agua en los sistemas agrarios, el, el, de, el de también, bueno, sí, el, bueno, el del paisaje sí, pero que iba a decir que es que están accesibles, en la página web de la Fundación César Manrique de Lanzarote y se pueden bajar en PDF porque está, eh, el, está el, el del agua para riego el, vamos, hay, hay varios Bueno, no, ya luego en general está de la ley de la del proceso económico quiero decir que hay otros, pero me refiero de temas agrarios o del agua, la fertilidad esto que estamos tratando pues es, es, se puede acceder ahí en publicaciones en la Fundación César Manrique, eh, yendo, sale pues en, en coediciones y otros, y ahí en ese está pues, de la colección Economía natural que es lo que me ha, después de que desapareciera la Fundación Argentaria, pues lo ha promovido la Fundación César Manrique. No sé si hay más. David, ¿querías añadir algo? ¿Hay más palabras preguntas ¿No? yo tengo una pequeña curiosidad pero es más metodológica y bueno, como no hay no hay preguntas ¿cómo, ¿cómo habéis puesto en diálogo la aproximación del metabolismo social con el museo <risa> que, que que bueno que es, es compleja y sabemos todos un poco más pero me interesaba un poco saber cómo se ha establecido este diálogo bueno, yo creo que ahí hay dos, dos cosas muy importantes. Eh, nosotros, el, la base, del el material energy flow accounting, uh -huh. eh, pero le hemos incorporado dos cosas que para mí son vitales o fundamentales en la propuesta de, de Mario. Uh -huh. Mario y la gente que ha trabajado uh -huh. con él. ¿no? Uno, la vinculación entre los flujos y los fondos, uh -huh. que eso, bueno, pues cuando lee uno a George Correggen, pues evidentemente ya no puede uno dejar de utilizarlo para nosotros en el... El principio de la sustentabilidad se basa en la reposición, digamos, de los bueno. Y la segunda es el efecto sudoku, que es, digamos, la congruencia entre los distintos elementos a fondo que permiten, eh, digamos, una, un arreglo metabólico tiene que funcionar con una coherencia, yo le llamo congruencia. Eh, Mario le llama un nombre rarísimo, como el, el, suele ocurrir a él, ¿no? Una cosa que solo entiende él. Pero que... Eh, Congruencia en el sentido de que, eh, por ejemplo, ahora mismo, lo, eh, digamos, empezó siendo congruente los cuatro elementos fondos que nosotros hemos considerado y ahora mismo están completamente desequilibrados. El, digamos, la, la parte de, de medios técnicos está completamente descontrolada, ¿no? Completamente descontrolada y el ganado está completamente descontrolado. Eh, digamos, eso ya no guarda ningún tipo de equilibrio. Si la idea es que tiene que haber un equilibrio entre el ganado y la tierra, que lo mantiene, entre. La gente que vive del ganado y de la tierra, y con los medios técnicos, digamos, como un elemento auxiliar. Es decir, tiene que haber una relación de congruencia. Entonces, ahí yo creo que es donde está la, la gran aportación de, de Mario. Es decir, de Mario y del grupo de museasen que es el, el tema de la, digamos, insisto, de la, de la vinculación entre flujo y fondo, y, de, y, la, y la congruencia o los efectos Pero con el matiz agrocológico. Ah, bueno, claro. Y luego la orientación de agroecología, que eso no está ni en uno ni en otro. Eso, evidentemente. Es, es decir, esa es una cuestión nuestra. Digamos, porque eh, los que estamos en este libro, llevamos en agroecología, dependiendo de la edad, bueno, yo desde el principio, este, digamos que toda la vida, ¿no? desde ya desde los finales de los 80, que yo empecé con Eduardo Sevilla, hasta ahora, y los compañeros se han ido poco a poco integrando dependiendo de su edad, pero que el enfoque agroecológico para nosotros es el elemento central. Y cuando digo enfoque agroecológico no me refiero solo a academia, sino que nosotros estamos todos comprometidos con acciones concretas en el campo de la agroecología, ¿no? o bien de experiencia de campo, o bien de movimientos sociales, o bien de desarrollo teórico. Y yo para hablar también de mi libro, aparte de este, pues yo acabo de publicar con unos compañeros de Brasil un libro que se llama Political Agroecology, que es, digamos una especie de compendio de lo que y una propuesta teórica de entender la agroecología política ¿no? que, que digamos que en ese terreno es el que nosotros nos movemos, entonces aquí surge una especie de hibridación como le, le gusta a, o de ciencia híbrida, como le gusta decir a el que hoy es ministro de medio ambiente de México ¿no? que es Víctor Toledo, que habla justamente de, de ciencia híbrida con ¿no? o sea, como un intento de, de confluencia entre agroecología e historia ambiental eh, y tantas otras cosas ¿no? hay más preguntas, cuestiones, cerramos el acto agradeciendo a los ponentes autores del libro, a José Manuel, a Manolo y a David y al público que habéis estado aquí, pues, sin más, muchas gracias.